Bien, las preguntas generales que yo tengo en cuanto al español en Texas es, bueno, ¿qué es lo que lo hace único? Porque yo voy a partir desde la idea de que el español en Texas es único. No hay otro igual, ¿verdad? No puede haber otro igual porque solamente hay una Texas y solamente hay un español en Texas, ¿de acuerdo? Entonces, desde ahí parto yo. Y espero que todo el mundo me acompañe en esta idea también al final ¿no? de mi charla. Entonces, bien, es único pero también comparte también comparte eh, rasgos, características con otros tipos de español. Así que también eso quiero ver. Entonces, ¿qué es lo que lo hace único y qué es lo que comparte con otras variedades del español? Cuando digo variedades, me refiero a dialectos. Sabemos que el español se habla en muchas regiones del mundo hispánico. Por cierto, todos me pueden oír hasta el final. ¿Puedo escucharme? No necesito estar al mic. Great. Perfecto. Entonces, sabemos que el español se habla en muchas regiones del mundo hispánico. Y el español, eh, entonces, se, los diferentes tipos de español se distinguen entre sí, ¿de acuerdo? Entonces, una manera de entender estas diferencias, de entender las diferencias en los diferentes tipos de español es a través del concepto de variación. Variación significa que cuando nosotros hablamos, Inglés, francés, chino, vietnamita, tenemos opciones. Siempre hay opciones cuando hablamos. Esas opciones obviamente tienen, eh, tienen repercusiones, pero hay opciones, ¿de acuerdo? Entonces, la variación es opción, siempre. Hay opción, por ejemplo, cuando decimos carro en lugar de coche. Hay opción cuando decimos voy a comer en lugar de comeré. Hay opción cuando decimos dos en lugar de do. Bueno, para los caribeños al menos, ¿verdad? Y luego la otra idea que va más o menos de la mano con la variación es la idea del cambio lingüístico. Y la idea es que toda lengua cambia. La lengua no es un ente estático. Yo puedo quedarme parado aquí y no cambio de lugar. Pero la lengua cambia constantemente. ¿De acuerdo? La lengua es viva y cambia constantemente. Entonces, para aquellos que tenemos una idea de la lengua como algo estático, que no se mueve, esa idea a veces no va a funcionar. La idea es constante movimiento, constante cambio, ¿de acuerdo? Entonces, lo que pongo aquí es que el cambio lingüístico eh, eh, pro, eh, eh, sostiene la idea de que con el tiempo eh, hay transformaciones en la lengua. Y eso es en cualquiera de los niveles de la, de, de la gramática de la lengua, es decir, en el léxico en la eh, morfología, en la fonología, en la semántica, el cambio lo, lo abarca, abarca todos los niveles de la gramática de toda lengua viva. ¿Hay una lengua, conoce alguien una lengua que no cambia? Bueno, el latín, porque ya nadie la habla, ¿verdad? Las lenguas muertas no cambian. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Esa es la idea de la que parto yo y de la que parte... Eh, eh, esta idea del cambio lingüístico. Ahora, para nosotros la, la, la, son ideas buenas, ¿no? Son ideas eh, eh, con las que podemos trabajar, pero ¿cómo incorporar estas ideas al, al, al salón de clase, al aula? Y yo pienso que, en cierto modo, ya lo hacemos. Todos los que enseñamos lenguas lo hacemos de una manera u otra. Quizás de manera inconsciente, pero lo hacemos, ¿de acuerdo? Entonces, el simple hecho de enfatizar las diferencias en la lengua, cuando ustedes le dicen, miren, en España dicen así, pero en Texas decimos de otra manera, eso ya es enfatizar la variación, ya es enfatizar el cambio lingüístico, ¿de acuerdo? Entonces, yo pienso que en, nuestros, en nuestro currículum de clase, una manera de enfatizar esto, estas ideas de variación, cambio, es enfatizar las diferencias que, que caracterizan, caracterizan a cada uno de estos de estos eh, de dialectos, de estas variaciones del español, y que sabemos son parte fundamental de, de cada una de estas culturas, ¿verdad? Es difícil separar, por ejemplo, lo que llamamos aspiración, los niños bonitos, del español del Caribe. Yo no lo podría concebir, no podría concebir el español del Caribe sin, sin estos rasgos, ¿de acuerdo? O ¿quién puede concebir el español peninsular de España sin el, sin el fefeo? Cielo, zapato, no se puede, ¿verdad? Difícil, difícilmente podríamos. Bien, en cuanto al, el, cuanto al cambio lingüístico, el simple hecho de preguntarles, vivimos, eh, eh, bueno, eh, la mayoría de ustedes viven en el centro de Texas. Yo vengo del sur de Texas, en donde la mayoría de mis estudiantes son mexicoamericanos. Pero aún ahí hay, hay variación, aún ahí hay cambio. Pero aquí yo supongo que ustedes van a tener estudiantes salvadoreños, mexicanos peruanos, alguno que otro colombiano. Entonces, eh, el preguntarles a ellos si notan diferencias o el pedirles que enumeren o que hablen de algunas de estas diferencias, ya implica hablar de variación, ya implica hablar de cambio lingüístico. Hacer estas diferencias notables entre los estudiantes ya implica eh, hablar de estos conceptos. ¿De acuerdo? Eh, sí, hablar, y yo pienso que hay que hablar de estas diferencias, hay que, eh, estas diferencias regionales, hay que enfatizarlas cada vez que nos sea posible en el aula, eh, eh, cuando estamos enseñando una lengua, ¿bien? Ok, vamos a ver. Eh, el español en Texas es, eh, eh, el español en Texas es parte inseparable de, de, de, de la historia del Estado, ¿no? Ha habido una colonización española, inmigración y ha habido, una, ha habido una continuidad del español. El español en Texas obviamente no es una variedad inmigrante en el estado, es una variedad que ha estado ahí desde siempre, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos diferentes eh, fechas importantes. Por ejemplo, en El Paso, 1659, el área del Paso fue colonizada, el área del este de Texas, 1716, el área de San Antonio, 1718. Entonces, es una presencia bastante eh, eh, eh, antigua, ¿no? En cuanto a las características eh, eh, del español en Texas, el, eh, ¿cuáles son estas características? ¿Qué es lo que lo hace único? Aquí la pregunta que yo me haría es, ¿se habla el español de la misma manera en todo el estado? ¿Cuál sería nuestra respuesta aquí? Obviamente no. Yo acabo de decir que hay variación, que hay cambio. Entonces, esperaríamos que no se hablara igual en, en, en todo el estado. Pero, bien, estos cambios ¿Cómo encaja? Otra pregunta que me hago es, ¿cómo encaja el español de Texas dentro del esquema del español mundial? ¿Es parte o no es parte? Y otra pregunta importante para todos nosotros como educadores en Texas, ¿qué tanto ha afectado el inglés al español de Texas? Algunos supondrían que mucho, algunos supondrían que eh, de una manera mínima, que poco. ¿De acuerdo? No sé si vamos a entrar en, en, en el debate ahorita, pero, eh, son ideas que hay, son, son preguntas que nos hacemos nosotros. Y bueno, también la otra idea es que el español en Texas tiene diferentes manifestaciones. Es una lengua viva y como toda lengua, como toda variedad, va a tener diferentes manifestaciones. Tengo aquí, un, un, eh, eh, tengo aquí varias eh, eh, que van desde el estándar hasta el eh, culto, formal, urbano, rural, vernáculo, informal, coloquial, popular y caló. Uh -huh. Posiblemente ustedes ya mencionan algunas de estas variedades en clase, ¿no? en el aula. Uh -huh. Ahora, ¿cómo integrar estas ideas al salón de clase? ¿Cómo integrar estas ideas de que los estudiantes traen diferentes códigos al, al, al aula? ¿Cómo integrar estos códigos que ustedes tal vez quieran enfatizar, que quieran presentar al estudiante? Bueno, entonces, el simple hecho de hablar de, de, de diferentes contextos, ¿no? Subrayar al estudiante que los diferentes contextos de la convivencia requieren diferentes códigos de una misma lengua es ya bastante. Es decir, la diferencia entre el qué tal, buenos días, o incluso algunos van a decir el QL, ¿no? Que es bastante informal. Eso ya implica hablar de todos estos códigos distintos que el estudiante o puede conocer o que quizás ustedes quieran que ellos manejen. Eh, una queja muy común para aquellos de ustedes eh, eh, que están enseñando anglohablantes, ¿no? A monolingües es que el español que aprenden en clase muchas veces no tiene mucho que ver con el español que, que, que, que ellos van a practicar eh, en sus comunidades. Profesor, estoy en el español 4 y no puedo entender lo que dicen en, en, en, en la calle, en mi barrio. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, quizás porque no estamos no estamos manejando en clase los mismos códigos que se están manejando en el barrio, ¿no? El mismo léxico, las mismas estructuras, etcétera. Entonces, eso quizás es algo que debemos nosotros, de lo que debemos estar conscientes, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, esas comunidades yo supongo que se deben de convertir en nuestro mejor recurso en el aula. En cuanto a la variación eh, misma, la, la variación regional que tenemos, bueno, yo distingo aquí tres... Tres tipos de revariación regional. Obviamente esto no es algo exhaustivo, hay más variación en el estado. Son algunas que yo quiero más o menos mostrar, ¿no? El español del sureste, el español del centro. Para el español del centro, yo estoy suponiendo la, la, la, el área de San Antonio, Austin, y el suroeste, ¿no? El sureste sería el sur de Texas, la frontera, el suroeste sería el área del paso, ¿no? Eh, y bueno... ¿Cómo integrar, por decir, por ejemplo, estamos en el centro de Texas, ¿cómo integrar el tipo de español que se utiliza en el centro de Texas al aula? Bueno, tenemos muchos recursos. Tenemos recursos auditivos, grabaciones, música, poesías, programas de radio, programas de tele, el mismo proyecto del español en Texas, ¿no? The Spanish in Texas Project, que ahora también se nos ofrece como un recurso. Son maneras, son algunas maneras de integrar esta variedad, ¿no? Esta variedad tan rica que hay en el, en el estado, ¿no? Al habla. Eh, vamos a empezar por hablar de algunos de estos rasgos que nosotros ya conocemos posiblemente, algunos de nosotros ya conocemos, que, que hacen único al español del estado, ¿no? Entonces, aquí puse la variación fonológica, los sonidos, los sonidos que caracterizan al español de Texas. Y yo puse, estos, estos rasgos fonológicos caracterizan a todo el estado, o si quieren decirlo, a todo el estado. ¿Bien? La primera se llama eh, debilitamiento de yod, y eso involucra a la y y a la doble l, ¿no? Entonces, la gallina que se vuelve gallina. Muy, muy común por aquí, ¿no? Eh, y por cierto, estos rasgos que voy a ofrecer aquí no son, no son eh, <coughs> particulares solamente del español en Texas, son particulares de muchas variedades a través del mundo hispánico, obviamente. Lo contrario sería lo que llamamos la hipercorrección, ¿no? La tilla, la tilla milla, leyó y, crey y creyó, ¿no? Leyó y creyó, o leyó y creyó. Uh -huh. Y el debilitamiento de estas... Lo okay, que llamamos oclusivas sonoras, ¿no? B, D, G. Abuela, se hace más débil. I, I should have a pointer, right? Is it right one? Abuela, trabajamos, trabajamos, cuidado, <laughs> trabajado, soldado, etc. Ahora, sí, muchos de los estudiantes vienen a la, al, al aula hablando así, ¿no? Eh, a la hora de escribir, obviamente, eso se puede presentar como un problema, claro. Eh, allí, entonces, nosotros tenemos que hablar al estudiante de otros códigos. Hay otros códigos que se tienen que aprender, ¿no? Eh, y hacerlo de manera muy sutil, obviamente, en el que el estudiante no salga eh, perjudicado, ¿no? ¿Verdad? Tenemos la aspiración de la S, como nosotros, que se convierte en nosotros, y aspiración de... Está velar, ¿no? Está velar sorda. México, que se convierte en México. ¿De acuerdo? Pero todo esto está en variación, obviamente. No es que siempre las personas de Texas digan gallina. A veces, obviamente, la idea es que también van a decir gallina. ¿De acuerdo? O sea, que manejan las dos, la, la, las dos variantes, las dos formas. ¿Ajá? Y a veces tiene esto que ver con el estilo mucho. Y ahorita eh, creo que Patricia nos va a hablar un poquito del estilo. Bien. En cuanto al suroeste del estado, en cuanto al suroeste del estado, este sonido, aquí, mucho, esto es lo que llamamos una fricada. Y esta fricada, ch, ch, es un poquito más fuerte que este sonido. Esta es una fricativa. Mucho se va a convertir en mucho. Este rasgo del suroeste del estado, la región del paso, lo comparte con Chihuahua o Chihuahua, Sonora, esas áreas del, sur, de, del noroeste de México, ¿no? Entonces, tenemos, eh, tenemos palabras como mucho, ocho, muchacho. Y en los trabajos que, que, que se han hecho, incluso datos que yo tengo de, de Baja California Norte, no es que siempre la gente de Baja California Norte, no es que siempre la gente del paso diga muchacho. A veces dicen muchacho también. O sea, conocen las dos formas. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, eh, una vez más, para integrar estos conceptos a la clase. Los medios auditivos siempre van a ser nuestra mejor eh, fuente. Ajá. Eh, obviamente, también se les puede preguntar a los estudiantes si han oído cómo se pronuncia ciertas palabras en sus propias comunidades. Obviamente, si creen que tienen esta habilidad de distinguir, eh, el, el, el, el hispanohablante la va a tener. Quizás el monolingüe va a tener ciertas ideas. Eh, quizás se les pueden hacer claras, se puede clarificar para el estudiante. ¿No? Eh, la idea siempre, para mí la idea siempre sería que el estudiante se debe familiarizar con la variedad local. Siempre, el estudiante debe estar siempre relacionado con la variedad local. Debe haber este, este, este, eh, eh, un contacto muy íntimo entre el estudiante en la aula y la variedad que se habla en el barrio, que se habla en, en, en la región, en la localidad. Ajá. Una vez más, eh, un recurso sería el español en Texas, el, el eh, que se nos van a presentar en, al final de este, de, de, del programa. ¿no? Eh, también, esto de ninguna manera, como ya dije, es, eh, estos rasgos no son exclusivos del español en Texas. ¿no? En cuanto a la variación morfosintáctica, eh, tenemos cosas como el eh, voy a comer, comeré, y se dice que en Texas el uso del perifrástico, el voy a comer, es mayor, o sea, la frecuencia. Obviamente, esto se utiliza en México, se utiliza en España, pero lo que se dice es que en Texas, los estudios han demostrado que, sea, que se utiliza con mayores frecuencias. ¿De acuerdo? Es un rasgo del español del Estado. Simplemente, es un rasgo. En cuanto al subjuntivo, y esto eh, lo que se dice es que en muchos casos no ocurre o sea, en la variación de indicativo subjuntivo lo que se dice es que en muchos casos no ocurre el subjuntivo como lo esperaríamos en otras variedades. Entonces, quiero que vienes. Allí obviamente nos toca a nosotros, nos toca a nosotros decir, bueno, el quiero que vienes, quizás lo uses en casa, pero mira, ahí está otra opción. Quiero que vengas, la variación. El quiero que vengas y obviamente sería lo que esperaríamos en un escrito obviamente, ¿no? ¿De acuerdo? También se dice que hay mayor uso de pronombres. Obviamente, esto es algo muy sutil para nosotros. Eh, entonces, la idea es que en las variedades bilingües van a aparecer más, cosas, van a aparecer más eh, eh, casos como ella baila frente a baila. Yo quiero frente a quiero. ¿De acuerdo? Y ahí ustedes ya después podríamos discutir el por qué. Eh, pero obviamente se da en comunidades bilingües. Es lo que se dice. O sea, las frecuencias de estos pronombres van a aumentar. ¿De acuerdo? Y obviamente también, mayor uso de tú frente al usted. Y ahí, obviamente, eh, eh, en contextos en los que no esperaríamos el tú, obviamente, ¿de acuerdo? Entonces ahí, obviamente, eh, eh, suponemos que al estudiante en clase se le podría hablar de este, de, de, de, de este rasgo y hablar de contextos sociolingüísticos apropiados, no apropiados para estos usos, ¿de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, ¿cómo integrar estos conceptos a la clase, al aula? Y obviamente es un trabajo constante, ¿no? Esto yo pienso que es un trabajo constante. Cada vez que se, que se introduce uno de estos conceptos gramaticales, se debe hacer hincapié en los usos locales. Eh, si fuera necesario, se debe distinguir entre contextos formales e informales de lo que estábamos hablando hace unos momentos, ¿no? Eh, de uso. Eh, por ejemplo, en el caso del tú y el usted, eh, se podría hacer más hincapié en estos usos. Sí, la mayoría de, la, de, los, eh, de los estudiantes en clase son bilingües, obviamente. Los bilingües siempre van a tener estos, estas necesidades diferentes al estudiante eh, eh, monolingüe y, y Patricia nos va a hablar un poquito más de esto, ¿no? Eh, claro. Bueno, en cuanto a... Bien, se dice que el español de Texas es de una característica... Rural, eh, tiene esta, esta, esta característica rural. Obviamente, esto supongo se debe a las inmigraciones que ha recibido el Estado, ¿no? Eh, también eh, una característica muy popular. Eh, y entre estas características que se atribuyen a las variedades rurales y populares, y yo digo que son atribuidas, porque también ocurren en la ciudad, pero la idea es que son rurales, ¿no? Pero las escuchamos en cualquier ciudad, ciudad perdón, latinoamericana, peninsular y tejana también. ¿Bien? Entonces, eh, cosas como he asido, he dicido, he ponido, he escribido. ¿No? El cambio de mos por nos, vivíanos, comeríanos, estuviéranos y hablábanos. El cambio de sílaba tónica en el presente de subjuntivo, el vuélvanos, váyanos, piénsenos. Piénsenos. Piénsenos. Ah, bueno, aquí debería ser el nos. No puse el nos. Debería ser ese, ¿no? Esa es la idea. Y también, no, obviamente no son, solamente son ejemplos, no son listas es, es, eh, eh, eh, completas, ¿no? Bien, ¿cómo integrar esto al, al, al aula de clase, no? Bien, si los estudiantes ya utilizan estas formas, entonces se podría explicar que la gramática estándar sugiere las formas en paréntesis que les mostré. Se podría hacer énfasis en los, en los usos familiares contra formales. Bien, eso es lo que utilizas en casa. Mira, hay una manera más formal de hacerlo, etcétera, ¿no? Siempre sugiero también que se utilice, esto es el estándar, esto es formal, en lugar de esto es correcto y esto es incorrecto, obviamente, ¿no? ¿De acuerdo? Y también, obviamente, saber que ninguno de estos son, son exclusivos. Al menos eso es lo que los estudios muestran. Ninguno son exclusivos de la región. Es decir, ¿ocurren en Texas porque es parte del español mundial? Y ahí ya respondí una de las preguntas, ¿no? El, si ocurren estos rasgos es porque Texas, el español en Texas, es parte de lo que llamamos el español mundial y no porque se excluya de lo que llamamos español mundial. En cuanto a los giros regionales, bien, bueno, aquí la lista no es muy extensa. Quizás ustedes podrían agregar mucho a esta lista y quizás estos rasgos léxicos que doy son solamente o, o, o, o reflejan los giros regionales del sur de Texas, ¿no? Pero el mueble para carro, uh -huh. el soquete en lugar del lodo, el zancudo en lugar del mosquito, ¿no? Son cosas que muchos de los estudiantes, si son estudiantes de herencia, van a traer a la clase, van a traer a la aula, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, ¿cómo integrar estos conceptos de variación regional al currículum de la clase, no? Bueno, yo pienso que es importante que el estudiante tenga acceso a algunos de estos giros regionales. Uh -huh. Entonces, obviamente, supongo que muy pocos me alegarían que mosquito no es algo que deberíamos enseñar o que podríamos enseñar en el aula. Perdón, zancudo, que es algo que se podría enseñar en el aula frente a mosquito, ¿no? O sea, que tenga la opción. Están los dos. Uh -huh. eh, y yo creo, yo insisto... Yo sugiero que el conocer estos rasgos, giros regionales, va a ayudar a crear estos lazos entre el estudiante y la comunidad que los usa. Uh -huh. Sobre todo si es el monolingüe. Va a crear estos lazos entre la comunidad y el estudiante y no va a ver el estudiante y la comunidad como algo muy lejano. Que es lo que sucede muchas veces con el, en las aulas para monolingües. Se crea una distancia entre... el hablante monolingüe que, que está estudiando español y la comunidad misma donde se está estudiando esa lengua, desafortunadamente, ¿no? Para el estudiante bilingüe, que es muy probable que ya utilice estos, estos usos, son parte de la identidad lingüística y étnica del estudiante. Eso se debe reconocer desde el principio. Si para el instructor es difícil entender esto, entonces va a ser difícil que entienda a sus estudiantes. Si no se reconoce esto. Es parte fundamental, es decir, el decir zancudo, igual que como el decir guagua o el decir eh, vale, es parte fundamental de la identidad de cada uno de los hablantes, de las comunidades. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la sugerencia es que el estudiante se familiarice con algunos de estos giros léxicos, morfológicos, fonológicos de la comunidad. ¿Bien? Y obviamente eh, los regionalismos no son de ninguna manera exclusivos del español de Texas. Es lo que lo hace único, pero no son exclusivos. Todas las variedades del español las tienen. Que unas sean más aceptadas que otras, son diferentes. Es una, es una, es un, es una pregunta, es una cuestión distinta. ¿De acuerdo? En cuanto a los arcaísmos, bueno, sabemos que es lo que llamamos arcaísmos, ¿no? Eh, estos, estos, estos usos léxicos, estructuras, que representan una etapa anterior de la lengua, ¿no? Pero que ya no tienen vigencia en algunas variedades actuales. Es decir, en las variedades que maneja, en donde se maneja un estándar ya no tienen vigencia, pero sí tienen vigencia en otras, en otras comunidades. Hay comunidades entonces donde vide es lo único que se dice, o truje. Recuerdo siempre, el primer mi primer día en el aula en Nuevo México. Yo traje, tú trajiste, ella trajo. La pregunta del estudiante fue: ¿Y qué pasa con Truje? Entonces, bueno, era mi primera clase. ¿Qué le digo? No existe. Era lo único que conocía. Pero bueno. Eh, entonces, eh, son, son altamente estigmatizadas, son formas altamente estigmatizadas, obviamente. Uh -huh. Bueno, ¿cómo integrar estos conceptos del arcaísmo si es que nuestros estudiantes ya los manejan? Eh, bueno, se podría mencionar que, estas vari eh, que las variedades de español en Texas muestran muchos de estos giros lingüísticos y que son comunes a variedades populares en México y Latinoamérica, e incluso en la, en la península ibérica, ¿no? persisten en la península ibérica, en México. Uh -huh. Persisten, claro que sí. Entonces, eh, se les, y obviamente, obviamente eh, sí, el traje debe estar ahí, pero no decir que el truje no existe como yo lo hice, ¿no? como yo lo pensé en ese momento. <risa> Bien. Llegamos al punto máximo de nuestra charla, ¿no? Los anglicismos. Esa es nuestra realidad, ¿no? Esa es, la, es la realidad de todo hispanohablante en Texas, el bilingüismo. Entonces, en cualquier intercambio diario, el hispanohablante en Texas va a incorporar ciertos préstamos y expresiones del inglés. ¿De acuerdo? Igual que, igual que el peruano incorpora esos, esos préstamos del quechua, esas estructuras del quechua, Igual que el argentino ya incorporó esos préstamos del italiano, del quechua y de algunas otras lenguas, tanto léxicos como estructuras. Igual que el español incorporó los préstamos del vasco, del catalán, del gallego, en lo léxico y en la estructura. Aquí estamos hablando de un problema de aceptación, no un problema de realidades. ¿De acuerdo? Y esta es nuestra realidad. Esta es la realidad nuestra, la troca, los viles, la librería y el atender. ¿Bien? Entonces, obviamente, para mí, bueno, sí, esta es la otra opción que tenemos, pero esta es la realidad nuestra, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Esto, eh, ¿Esto es una anomalía lingüística? Y mi respuesta sería, no, es una norma lingüística. Es una norma que el español de Texas comparte con todas las otras variedades de español que se hablan en el mundo hispánico. Bien. Perfecto. Entonces, el inglés es parte inseparable de la realidad de los hispanohablantes en el estado, que en su mayoría son bilingües. No hay duda que las variedades tejanas se van a distinguir de otras variedades del español latinoamericano por el grado de préstamos y bueno, y peninsulares también, ¿eh? No las puse, pero también, peninsulares. Por el grado de préstamos léxicos del inglés, es decir, las variedades peninsulares no han incorporado préstamos del inglés porque no están en contacto con inglés. Han incorporado préstamos del vasco, del catalán y del gallego, porque esa es su realidad. ¿Bien? Y por la frecuencia de, eh, variable de algunas estructuras gramaticales. O sea, la otra cosa es pensar que el español de Texas incorpora anglicismos y que el español peninsular y latinoamericano no lo hace, cuando sabemos que sí lo hace. Uh -huh. ¿De acuerdo? Sería difícil vivir sin el mouse en México, por ejemplo. ¿Verdad? Bueno, aquí hay algunos otros giros, ¿no? El tener un buen tiempo, el ir para atrás, el divertirse y regresar, ¿no? Y esto obviamente lo determina la historia sociolingüística de cada uno de los hablantes. Eh, cada uno de nosotros tenemos eh, historias distintas. Eh, también la cuestión del cambio de código. Muchos de nuestros estudiantes... Muchos de nosotros muchas veces optamos por el, el cambio de código, ¿no? Aquí tengo un ejemplo. Sometimes I'll start a sentence in English y termino en español. Uh -huh. Si bien esta preferencia puede estar estigmatizada porque lo está, fuera de la comunidad, sirve en muchos casos como manifestación de identidad. Es parte de la identidad del bilingüe. No es exclusiva de Texas, por cierto. Uh -huh. Bien. Entonces, obviamente, en el aula, nosotros, si los estudiantes ya utilizan estas formas, no estas, eh, la troca, los biles, obviamente explicar que la gramática estándar sugiere las formas en paréntesis, ¿no? Las formas de las que estuvimos hablando, ¿no? Se podría hacer un eh, énfasis en los usos familiares frente a formales. Para clases más avanzadas, obviamente se podría mencionar que algunos estudios sugieren que el mezclar códigos conlleva eh, una alta habilidad cognitiva y un conocimiento profundo de las dos gramáticas. El, el cambio de código tiene una gramática. No se puede hacer al azar. Y para hacer eso, nuestros estudiantes, nosotros necesitamos una alta, eh, una alta habilidad cognitiva, ¿no? Conocimiento profundo. Bien. Y bueno, lo otro ya lo mencioné. El cambio de código es la norma en, en, en el contacto. En cuanto a las actitudes, bueno, el concepto de actitudes eh, nos habla de juicios y opiniones que nos hacemos sobre los diferentes estilos de hablar, los diferentes dialectos de las diferentes lenguas en nuestro entorno o fuera de este. Es decir, el hablar una lengua no, no es algo neutral. Siempre tenemos ideas, opiniones subjetivas en cuanto a lo que representa una lengua u otra. Tanto para los monolingües, como para los bilingües. Es decir, para el hispanohablante, siempre hay opiniones acerca de lo que eh, representa el español peninsular, de lo que representa el español caribeño, de lo que representa el español mexicano, de lo que representa el español eh, argentino. Y dentro del español argentino, lo que representa el español de las diferentes regiones, el español, el, el, el, el español argentino de eh, la clase media, la clase trabajadora, etcétera. Y para el bilingüe la cosa se complica, porque no nada más hay una lengua, sino hay... Opiniones sobre dos lenguas. ¿Bien? Entonces, eh, desafortunadamente, en términos generales, el español tiende a ser código estigmatizado por la eh, sociedad en general en Texas, ¿no? Muchas veces las actitudes del los hablante en español y sus hablantes tienden a ser negativas. En términos generales, o sea, no estoy hablando de nosotros mismos, tal vez nosotros tenemos aquí una... una, una Opinión muy positiva de nuestro español. Pero en términos generales, el otro grupo puede que no. Y también en, el español, en cuanto al español en Texas, puede ser un código estigmatizado por los hispanohablantes mismos. Esto quiere decir que para muchos hispanohablantes, en una comparación inglés y español, quizás el inglés va a salir mejor sorteado que el español. Y para nuestros estudiantes mismos, puede ser que no valoren mucho el tipo de español que hablan. Uh -huh. Quizás porque ha habido opiniones, juicios en cuanto a cómo hablan el español, qué tipo de español hablan. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el concepto de las actitudes. Bien. Bueno, yo creo que deberíamos empezar por reconocer que estos son juicios y opiniones que muchas veces no se sustentan en ningún hecho concreto los juicios. Y pienso también que se deberían presentar imágenes positivas de la cultura del grupo asociado a la lengua, que estamos enseñando, sea el español, sea el inglés o sea el francés, para que a la vez podamos cultivar una imagen positiva de la lengua y de sus hablantes entre los estu estudiantes. Se ha comprobado que el estudiante motivado y el estudiante que tiene una buena autoestima de sí mismo y de la lengua que habla, va a aprender mucho más que la estudiante que no la tiene, que no tiene esta, esta autoestima positiva. Entonces, en particular, yo pienso que sería mejor, sería importante promover las variedades locales en la mejor luz posible. Porque es la que los estudiantes, sobre todo los de herencia, traen a la clase, ¿no? Uh -huh. Estar conscientes de que en la medida que se derrumben estos mitos o actitudes negativas asociadas a una variedad en particular, se van a, re, a, a derrumbar mitos asociados con sus hablantes. Uh -huh. Entonces, eh, saber que en el caso de los estudiantes bilingües, los hispanos, eh, los, eh, los estudiantes de herencia, la manera en que nosotros como educadores nos expresamos de las lenguas, español, inglés, o de las diferentes variedades y de sus hablantes, va a tener un impacto profundo en el estudiante. Todo esto tendrá un impacto profundo en el estudiante. Bien. Y ahora sí, ¿cuál es nuestro papel ante esta diversidad? Bien. Bien. Reconocer que los rasgos fonológicos y gramaticales que se han descrito aquí no son exclusivos de una variedad, de las variedades tejanas, sino que forman parte de los rasgos del español mundial, como he venido yo enfatizándolo, ¿no? Y reconocer que el tipo de español que se habla en Texas forma parte de las variedades válidas, que en la mayoría de los casos comparten rasgos con otras variedades del español de Latinoamérica y de España, ¿no? Entonces, dar valor a este español, ¿no? Dar valor al español tejano. Okay, entonces ¿cómo servir a esta población tan variada, no? tan diferente monolingües eh, bilingües bilingües que manejan diferentes códigos bueno reconocer la el reconocer que la, eh, el reconocimiento de la variación entonces podría haber diferentes mundos culturales a nuestros estudiantes, no? todos tienen diferentes intereses, todos nuestros estudiantes tienen diferentes intereses, no? quizás algunos se interesan por el Caribe, sobre todo depende del nivel también, pero eh, ese interés, eh, ustedes pueden cultivar esos intereses, ¿no? Para algunos el tener acceso a este conocimiento los podría acercar a su comunidad o a su herencia cultural y podría también revalorizar la variedad local. Y finalmente el reconocimiento de la variación podría incorporar un componente cultural importante al salón de clase, ¿no? El reconocimiento de esta riqueza lingüística nos permitiría presentar a la lengua como algo palpable para el estudiante. Uh -huh. La lengua, entonces, podría ser algo con el que el estudiante se puede relacionar y no algo que se encuentra a kilómetros de distancia de ellos. ¿Bien? Entonces, eh, claro. Muchas gracias.